Quiero decir que dentro de cada categoría femenina, dependiendo en la federación en la que os federéis, se llaman de una forma o se llaman de otra, piden unas cosas o, o piden otras. Por lo general suelen ser iguales, ¿vale? Así que voy a hacer un pequeño esquemita. En las chicas va por cantidad de músculo que lleves, por cantidad de definición que lleves y por la forma que tengamos, ¿vale? Voy a hablar de tres federaciones que por lo general son las que más son conocidas aquí en España, ¿vale? Hay muchísimas más, pero bueno, voy a hablar de estas tres. Tendríamos FNF, tendríamos fbb y tendríamos Guava, ¿vale? Hablaremos de ellas tres, ¿vale? La primera categoría, como os he dicho antes, eh, hablamos de cantidad de músculo que, que tenemos y hablamos de la sequedad. Aquí tendríamos bikini fitness, ¿vale? Y FBB sería también bikini fitness. Y en guava tendríamos bikini fitness y fitness model. ¿vale? La única diferencia aquí... Ahora me detendré por categoría, ¿vale? Yo os iré hablando un poquito de cada categoría. La única diferencia entre esta y esta es básicamente la tonificación que, que lleve esta. Esta es como la que inicia, ¿vale? Es como no, una que comienza. La siguiente categoría en cantidad de músculo igual de sequedad sería wellness, ¿vale? Igual, igual. La particularidad de, de esta categoría son la, las piernas. Hay como una descompensación entre la parte superior y la parte inferior de, del cuerpo. Y ya, como os he dicho, pues hablaremos de en qué categoría piden una forma, piden otra, etc. ¿vale? Tendríamos figure. Tendríamos body fitness. Aquí tendríamos shape. ...mis fitness, ¿vale? Es igual. Entre safe y mis fitness... ...la sequedad. Y la última ya sería... ...una woman, ¿vale? El culturismo ya no, no se compite. Quitaron el Olimpia... La, la, la categoría femenina entonces ya no le salía rentable a las mujeres competir porque no podían ir a Olimpia y entonces dejó de haber participación y dejaron de haber sobre todo organizadores que hicieran categoría femenina de culturismo porque al final tú tienes que pagar y dar unos premios al ser una categoría pro que, que no llaman al público, que no llaman a la gente entonces si no causan dinero es un negocio, si no causa dinero no traigo X categoría o sea, no se hacen categorías profesionales por obligación cada organizador elige cuáles quiere ...entonces las que han proliferado sobre todo son Menfisi, bikini, etcétera... ...¿Vale? Sí, sí, porque la gente lo que va a ver es eso... ...y culturismo por ejemplo... ...en el Olimpia por ejemplo, eh, cuando salen los de, los de culturismo... ...ya sea el de 212 libras o el Open... ...las grabadas están llenas... ...pero cuando salen las bikinis por ejemplo... ...mucha gente se va afuera que, que tienen pues... ...lo típico para tomar refrescos y demás... ...y, es, y hablamos de las bikinis... ...sabes, pues imagínate culturismo femenino todo el mundo se iría, entonces si no es rentable pues lo han quitado y no es que no exista la categoría como tal, es que ya no hay organizadores que hagan campeonatos de esa categoría. Sí. Cory Everson creo que fue la última o de las últimas, ganó 10 o 12 o 13 Olimpia seguidos y, y se acabó la de competir, no, no hay. Pues vamos a hablar un poco de la estructura de cada una, de las poses, de los bikinis, de bikinis y complementos y el tipo de, de entrenamiento, cómo debemos entrenarlo dependiendo del de, de de, el tip, el tipo de físico que, que nos pidan. ¿vale? Dentro de la bikini fitness es un cuerpo que es en forma de V básicamente, te piden unos hombros marcados, pero sí es verdad que lo que más te piden es, es la parte inferior del cuerpo trabajada. ¿vale? ...le piden una tonificación... ...no excesivo músculo... ...no excesiva muscularidad... ...o sea, no excesiva sequedad, ¿vale?... ...en una bikini a la hora de, de posar... ...le permiten el poderse dejar el, el pelo en la espalda... ...¿por qué?... ...porque no le piden una excesiva musculación... ...y no le piden una, una excesiva sequedad... ...por lo tanto lo que más tiene que mostrar... ...es su, su tren inferior... Eh, las poses... ...bueno, sobre las poses de bikini fitness... ...al igual que de todas... ...ya hablaremos más entretenidamente en otro seminario sobre el tema pose... ...porque esto acarrea. ...pero bueno, dependiendo de cada federación... ...si sí es cierto que cada una tiene la, su forma de, de posar... ...a excepción de... ...si sí es verdad que los perfiles coinciden en, en todas, ¿vale?... ...bikini y complemento... ...el bikini de, de las bikinis fitness... ...son do, dos partes iguales... ...¿vale?... ...no van cruzadas, porque sí es verdad que en Figur y en Woman... ...las llevamos cruzadas, ¿vale?... ...y los complementos como en todas, esto va a ser básicamente... ...en todas no tienen que ser excesivos, no te dejan collares... ...no te dejan pulseras de pie, solamente puedes llevar... ...algunas pulseras y, y complementos de, de pendientes, ¿vale?... El tipo de entrenamiento, como hemos dicho, o sea, tiene que ser una chica tonificada, no muy musculada. Eh, sí, que tiene que tener un poquito de forma de V, que se lo damos con los hombros. Sí, que entrenaríamos en primer plano, por decirlo de alguna manera, el tren inferior, porque es el que más desarrollado tiene que llevar, el glúteo mejor marcado, etcétera, etcétera. Hombros, y ya en un segundo plano iríamos al resto, lo que es espalda, pecho, etcétera. ...pero se podría trabajar en circuitos de entrenamiento... ...si podrían darle mucho más al aeróbico, etcétera, etcétera... ...deciros también que en la categoría de, de bikini... ...en el tema poses... Eh, ...dependiendo de qué categorías unas una, tienen un paseo o no... ...la siguiente categoría como hemos dicho antes, sería wellness. ¿Qué sucede con wellness? Que necesita un desarrollo mayor, una desproporción entre la parte superior del cuerpo el, el tren superior del cuerpo y el tren inferior. Aquí van muy, muy trabajadas las piernas y sí que hay mucha más muscularidad, pero tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y también hay más sequedad. Ni te piden que estén excesivamente secas como una figura, ni tengan tanto músculo como una figura, pero que no sean... ...tan poco marcadas o rajadas como, como una bikini... ...es algo entre medias que hay ¿vale?... ...aquí el, las poses son muy parecidas a las de bikinis... ...y es cierto que cambia la, la pierna de cómo colocarla ...igual tenemos un paseo en X, o, sí, en, en T perdón, un paseo en Y... ...y el bikini es exactamente igual que el de las bikinis... ...el bikini son dos partes iguales... Los zapatos antes no lo he comentado, pero por ejemplo en IFB sí que te piden unas medidas de, de zapatos, son 12 centímetros, uno en la parte de adelante, sin plataforma, no puedes llevarla, de hasta 12 centímetros, ¿vale? Es por el tema de, de haber igualdad, ya sabéis que las categorías de chicas van por altura, entonces quieren un poco equiparar el, el que se vean todas iguales. Sin embargo, en las otras dos federaciones... ¿Cómo? ...es porque ya verías profesionales... ...puede ser que sean profesionales... ...que ahí ya la cosa cambia un poco... <risa> ya, ...ya te permiten más... ...pero en las otras federaciones... ...por ejemplo en FNF y en Guava... ...sí que te permiten plataformas... ...ahí sí, sí te, te dan más, más chance... ...y sobre el entrenamiento... ...pues claro está, podríamos meter... ...una frecuencia 2 perfectamente... ...de tren inferior a, a una Werner. ...podría trabajar dos días en semana la, la pierna y además bastante bien... ...incluso hasta podría trabajar solamente una, par, una vez la parte de arriba... ...o sea que el tipo de entrenamiento como Robert luego va a hablar... ...sobre cómo podríamos entrenar o cómo no dependiendo de la categoría... ...pues ya lo, lo comenta él... ...y luego tendríamos figure body fitness 6 o, o mi fitness ¿vale?... ...la forma de la figure... Es una Y. Piden hombros anchos y piernas más estrechas. Por lo tanto, la forma de trabajar en, en un entrenamiento para una figura. sería totalmente lo contrario a lo que estamos pidiendo para una huelga. Sí, que le daríamos más caña al tren superior y no trabajaríamos tanto el tren inferior. Lo que sí una figura lleva más músculo y lleva muchísima más sequedad que una que una huelga. Pero te piden menos tren inferior y más superior. ¿Vale? Influye en la, en la categoría la, la línea que tengas, la estructura que ten tenga. Sí, sí. Es mucho más, más fácil dependiendo de tu estructura ósea, o el, el poder trabajar de una manera u otra. Porque es que te lo facilita, o sea, es... la, clavícula. la clavícula total. ...y bueno, el bikini en, en la categoría de figure cambiaría... ...ya sí que va por la parte de atrás va, va cruzado... ...zapatos exactamente igual, complementos exactamente igual... ...en el tema de poses tenemos también una, una, I, o sea, sí, una I y una T ¿vale?... ...a excepción de algunas federaciones como FNF... ...que sí que es una, una introducción ¿vale?... ...y ya nos iríamos a woman... ...esto es una woman... ...una woman tiene que trabajar proporcionalmente... ...tanto la parte superior como la parte inferior... ...¿cómo haríamos el entrenamiento de una woman?... ...trabajaríamos por músculos aislados... ...porque debe trabajar todo el cuerpo... ...entonces la trabajaríamos por músculos aislados ¿vale?... ...las poses de la woman son bastante diferentes... ...porque bueno la, las obligatorias iniciales son las de la figure... ...y aparte tendrían las de un culturista normal... ...tienen doble bíceps, etcétera, etcétera... ...bikini va igualmente cruzado... ...y creo que de momento... ...estas son las categorías femeninas... ...más o menos se trabajarían así...